Hola a todos y bienvenidos a A ver si quedamos. Ayer fue Samhain, más conocido como Halloween, para nosotros la Víspera de Todos los Santos. Principio y final del año celta, la festividad del fuego y el fin de las cosechas. La tierra nos está diciendo que ya no va a dar más frutos. Es el inicio de la estación oscura. Es un buen momento para cerrar ciclos. Para los pueblos celtas este era un periodo de introspección, guardaban sus energías y se preparaban para el invierno. Se creía que para Samaín el velo que separaba nuestro mundo del mundo de los muertos se hacía más fino, por lo que era muchísimo más fácil comunicarse con los ancestros. Los celtas festejaban Samaín durante tres días y en esta época los druidas hacían unas, unas hogueras y además hacían sacrificios de animales y de seres humanos también. Pero pensad una cosa, para los celtas el concepto de muerte no era el mismo que para nosotros, para ellos era un rito más de paso. El problema de que el velo fuera más delgado es que además de que podían pasar espíritus buenos, también podían pasar espíritus no tan buenos. Entonces eh, los celtas lo que hacían era dejar ofrendas eh, de alimentos fuera de las casas para que los seres que vagaban se las encontraran y hacían una serie de pasos de protección, como podía ser eh, hacer linternas tallando nabos o disfrazarse para despistar a los espíritus malos. Se cree que con la invasión romana, como los romanos en este caso tenían una celebración parecida con la diosa Pomona, la diosa de la fruta, lo que hicieron fue asimilar Samaín. Con el cristianismo, eh, los pueblos celtas fueron cristianizados, pero al igual que había pasado con, con los romanos, el cristianismo también asimiló Samai. Las fechas eran diferentes y hasta que no llegó el papa Gregorio III no se puso el día de todos los santos, el día 1 de noviembre. En el 840 d.C. a la víspera se la empezó a llamar la víspera de todos los santos, o lo que en inglés se diría «all». Hallow's Eve, Halloween. Entre 1845 y 1849 se produjo en Europa la gran hambruna. Hubo una plaga que arrasó con todos los campos de patatas. Y aunque afectó a toda Europa, sobre todo afectó a los irlandeses. Ya que estos dependían muchísimo de estos cultivos por motivos políticos, económicos... Además de que murieron muchísimas personas, muchísimas otras emigraron, sobre todo a Estados Unidos de América, llevándose consigo muchísimas festividades, como en este caso Halloween, y también mitos y leyendas como la leyenda de Jack O'Lantern. Hay varias versiones, pero bueno, os vamos a contar una de ellas. Jack era un borracho muy astuto que se aprovechaba de las personas, era pues bastante mala persona como podéis ver, y una vez estaba en una taberna bebiendo cerveza y apareció el diablo para llevarse su alma. Le comentó al diablo que quería tomarse su última cerveza antes de despedirse del mundo, pero que no tenía monedas para pagar su deuda y que si por favor se podía transformar en una moneda para pagar su consumición y ya irse con él al infierno. El diablo aceptó, se transformó en moneda, y una vez la moneda cayó en la mesa, ya la cogió corriendo y se la metió en el bolsillo. En el bolsillo llevaba una cruz, por lo que el diablo no se podía transformar de nuevo y se quedó atrapado en su bolsillo. Al final llegaron a un acuerdo, y le liberó, si le dejaba 10 años más de vida. A los 10 años volvió a aparecer el diablo para llevarse su alma, y eh, este le pidió que antes de ir al, al infierno, que le apetecía muchísimo una manzana y que si sí le podía coger la manzana que estaba ahí a lo alto de un árbol. <risa> y el diablo se subió al árbol para cogerle la manzana. De repente se dio cuenta de que no podía bajar porque Jack había rodeado todo el manzano con crucifijos. Por lo que por segunda vez se había quedado atrapado. Le dijo Jack que le liberaba si... Eh, su alma era solamente suya y no del diablo al final el diablo aceptó y se marchó pasaron los años y Jack murió lógicamente San Pedro no le dejó pasar las puertas al cielo por la vida que había llevado y le envió directamente al infierno, una vez llegó allí el diablo le dijo que si no se acordaba de su pacto que su alma era suya y no podía ser del diablo por lo que le condenó a vagar como un espíritu para siempre Jack, para poder ver en su camino, fabricó una linterna con un nabo. ¿Y entonces por qué ahora tallamos calabazas y no nabos, como hacían los celtas? Debido a un excedente de calabazas. Nosotros vivimos en un país donde el catolicismo es la religión predominante. Aquí lo que se hace es llevar el día 1 flores a los muertos al cementerio. En muchísimas partes eh, sí que se ponen las fotografías de los difuntos, con velas, se utilizan unas luminarias que van en aceite y también algo bastante común es tomar huesos de santo, que son unos mazapanes, eh, unos dulces, unos mazapanes que van por dentro rellenos con crema de yema. Sí que sé que en algunas partes bastante específicas de España tienen otro tipo de celebraciones y me encantaría saber qué es lo que se hace en vuestra zona. Por ejemplo, en, en Galicia se estuvo celebrando festividades eh, pues de Samaín y ahora lo están intentando retomar de nuevo y están enseñando eh, las festividades de esta zona a los niños desde pequeñitos en el cole. Entonces me gustaría saber si sabéis y qué sabéis de, de esa zona de España y de otras zonas, porque nos parece súper, súper interesante. Por otro lado, en México tenemos... El día de muertos. La fecha del día de muertos depende de cada región. En algunos estados, los que están más cerca de la capital, suelen empezar el día 28, algunos el día 31, dependiendo de la región realmente, y dura hasta el día 3 de noviembre. El rango suele ser entre el día 26, dependiendo hasta el día 3. En Michoacán, por ejemplo, empiezan el día 31 y ese día va destinado a los niños. En otras regiones, sin embargo, el día para los niños y los bebés es el día 1 y se deja el día 2 para los adultos. Eso sí, el altar se empieza a preparar muchísimo antes, a mediados de octubre o por el 26 de octubre, dependiendo. Esta tradición era originaria de los indígenas, mucho antes de que llegaran los españoles. Y con el tiempo, lógicamente, pues ha ido variando. Al principio estos indígenas también hacían sacrificios, como en los celtas, y hacían sacrificios humanos. En, en estos casos muchas veces cogían a prisioneros, personas cautivas... Pero su concepto de la muerte, lo mismo que con los celtas, era muy diferente a la que tenemos hoy en día. O sea, en México tampoco tenían el concepto de cielo e infierno, sino que cuando uno moría, pues... simplemente iba al siguiente paso, independientemente de cómo hubiese sido en tu vida anterior. Si, por ejemplo, morías ahogado, ibas al paraíso Claloc. Pero si morías en la guerra, pues ibas a otro paraíso distinto y había un paraíso específico para niños. En el caso de los sacrificios humanos, cogían los cráneos y los ofrecían a los dioses. Además, estos indígenas diferenciaban la muerte de los niños y los bebés de la muerte de los adultos. Antes de la llegada de los españoles, ellos celebraban su día de muertos de los niños en julio y el de los adultos en agosto. Lo más importante de esta celebración es el altar. Ya se hacía en la época de los indígenas y ha conseguido sobrevivir todo este tiempo. Los altares tienen siete pisos y tienen que contener una serie de, de normas y de elementos. Por ejemplo, en el caso de esta persona que se ha muerto ahogada, pues tendría que contener un vasito con agua. El altar se ve como un lugar donde van estos difuntos a comer, a descansar... Se pone agua, un platito de sal, un espejo, la flor de cempasúchil, que normalmente es de color naranja y se hace un camino con estas flores que llega hasta el altar para guiar a los difuntos. Para representar el aire se utiliza papel cortado en trocitos, también se pone ceniza o cal y como no, velas por todo el camino de flores veladoras, rosarios, las fotos de los difuntos, súper importantes, unas calaveritas que son de azúcar en el que se puede poner el nombre de, de la persona y también súper importante, si a esta persona le gustaba muchísimo una comida pues le puedes preparar su comida favorita o si le gustaba mucho una bebida, la cerveza, pues le pones un vasito de cerveza siempre ponerles cosas que a ellos les gustaba muchísimo algo súper típico es el pan de muertos, pero esto normalmente se suele comprar porque no todo el mundo sabe prepararlo. Tiene una serie de bultitos que representan los huesos. Luego cada altar es único y diferente, también depende de la región en la que estés viviendo. La verdad es que la celebración de Día de Muertos me parece súper bonito porque eh, al igual que nosotros tenemos el concepto de una vez muerto, ya me reuniré con ellos eh, en el más allá. Los mexicanos en cambio... Eh, tienen ese sentimiento de que todos los años se reúnen con sus difuntos. Eh, el, el estar preparando el altar, el, el dejarles eh, las cosas que a ellos les gustaban, es una manera pues, de recordarlos, de mantenerlos vivos. Y en el caso de los difuntos, pues ver que siguen siendo recordados. Y por si no lo sabíais, en 2008 la UNESCO eh, declaró esta festividad como patrimonio cultural. Y bueno, por último vamos a hablar de las Catrinas. Sí que es verdad que las el concepto, la imagen de Catrina que tenemos los extranjeros de este, de este símbolo, de este personaje, eh, está como más vinculado a, a personaje de Halloween, disfraz... Y realmente eh, no es así, ¿vale? Es un traje típico de ellos y es un traje que ellos se ponen el 2 de noviembre, no para Halloween. Realmente la Catrina es una parte de su celebración. Si algún niño, por ejemplo, se quiere disfrazar de Coco o yo me quiero disfrazar pues, de, la, de la tía de Coco... No pasaría nada porque realmente es un personaje inventado. No, no es una Catrina de verdad. A ver, por ejemplo, si tú eres un extranjero que estás viviendo en México o eres un mexicano que estás viviendo fuera, el vestirte de Catrina el día 2 de noviembre realmente está honrando y estás realmente interesado en el significado de, de esta festividad y de, y de esa cultura. No sería lo mismo pues, utilizarlo para Halloween. Entonces sí que es verdad que es algo que no, que no suele gustar mucho. A mí personalmente me parecen eh, preciosas, maravillosas y sí que me gustaría ver eh, esta festividad muchísimo más de cerca. Lo mismo que he dicho para la gente de España, todos los que estéis en México o incluso otros países de, de Latinoamérica, me encantaría saber qué es lo que hacéis vosotros. Hasta aquí el vídeo, esperamos que os haya gustado muchísimo, como siempre suscribiros, dadle a la campanita para que os lleguen las notificaciones cuando subimos un vídeo nuevo, os dejamos nuestras redes sociales en la cajita de información y a ver si nos vemos.